Buenos días, querido Grupo de María Santificadora, mi nombre es Gloria María Mesa Uribe, eh, pertenezco al Grupo de Un Canto a María eh, eh, de Televid cuando nos mm, proporcionó todo el espacio necesario para promulgar la devoción, el conocimiento y el amor a María, y también para recibir las bendiciones que ella nos tiene preparados para todos. En este momento estoy inaugurando, después de 10 años, que le prometí una gruta en mi pequeño espacio de, de esparcimiento, acá en la finca. Eh, tuve ya la forma de hacerle una grutita y darle las gracias inmensas, inmensas, inmensas por un favor muy grande que me hizo, que fue no de permitir que no se me sirviera yendo a la tierra. Había un, un, un terreno movedizo y bueno, ella me lo atajó. La promesa fue desde hace 10 años. Se cumplió apenas en este momento, porque apenas en este momento tuve la forma, las personas, el personal adecuado. Eh, el espacio para estar acá, permanente, dirigiendo y, y, est y estar al pie de, de, su, de la elaboración de su gruta. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento inmenso. Y las coincidencias de la Virgen y del Cielo son impresionantes. Jamás me imaginé que esto se terminara el día de ayer, justamente para celebrarles un cumpleaños número 45 en el día de hoy. Además, coincide con el día más grandioso del año, creo yo, que es el día del Señor de la Misericordia. Esto es una cosa, pues, excepcional. Doy infinitas gracias. En primer lugar, envío este, esta Ave María desde el fondo de mi corazón para que se le acompañe en el homenaje que ustedes le quieren hacer. Y enseguida les mando el videito de la gruta. Un abrazo muy especial y una bendición en el nombre de Jesús, María y José. Gracias. Dios las bendiga les bendiga enormemente por toda la vida. Bien.